Cristo. Hola, bienvenido a este video de cómo mejorar en las batallas IA Las batallas IA sirven principalmente para conseguir recompensas como trajes muy queridos Como el de Scorpion del modo historia O también el de sub ya mencionado antes en otro video mío Por si quieres verlo está en el link en la descripción pues aquí te muestro las combinaciones, en pelea daría 15, en ataque 0, combos 30, puro combo e inversión 15, esto va a mantener al, al oponente ocupado por mucho tiempo. Uno de los mejores luchadores es Noob pues contra la IA, porque maneja muy bien los combos y con estos atributos seguro vas a ganar la mayoría de veces. Y aquí vamos a pelear unas batallas ya para demostrarte lo, lo buenos que son los personajes. También te recomendaría mucho a Liu Kang, y con estos atributos queda uf, casi invencible. Johnny Cage también quedaría como una buena opción, ya que, pues, como ya te dije, mantiene a los rivales ocupados. Round five. Uh, round five. Round kill. bueno pues como te diste cuenta pues mantiene quietos a los oponentes casi no te quitan vida muy muy pocas veces pasa eso pero te aseguro que casi siempre vas a ganar Round Bueno, eh, como eh, si sí, recomiendo pues estos atributos eh, Quiero aclarar una cosa, eh, la idea no, no es mía o sea, Yo se las quise mostrar a ustedes para que ustedes pues, puedan poner estos atributos Y ganar en las batallas ya casi siempre Y bueno, pues como ven dan recompensas Y, y solo los puedes hacer 5 veces Bueno, para utilizar eh, el combatiente guía, tienes que elegir un personaje, lo un cuadro como estás viendo a continuación en la imagen. Sí. Ahí pruebas con cualquier personaje y pues vas a ganar, claro, porque el personaje es como si jugares en super difícil. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, dale me gusta al video y nos vemos en otro video pronto.